Según la Diagnosis Oriental, la vida se divide en cuatro estaciones. La primavera, que va de los 0 a los 20 años. Durante esta etapa nos formamos, nos desarrollamos y también vivimos la adolescencia, que es una etapa dolorosa de la vida, donde cada acontecimiento lo vivimos con mucha intensidad el verano que va de los 20 a los 40 años durante esta etapa vivimos la vida de forma acelerada trabajamos mucho y tenemos hijos el otoño que va de los 40 a los 60 años es un periodo de madurez y de autoconocimiento de reforzar nuestra personalidad el invierno que va de los 60 a los 80 años es una etapa de reflexión de prestar la atención a lo verdaderamente importante los primeros 40 años son los peores ya que uno tiene que estar bajo el yugo de los padres de los maestros también que encajar con los amigos y respetar las modas para pertenecer los últimos 40 años son los mejores de mayor aprendizaje uno es más auténtico y sabiéndose finito hace lo que realmente quiere ya no te hace falta seguir las modas ni las órdenes de nadie haciendo las cosas bien los primeros 40 años los segundos podrás recoger los frutos